un rato se, tenemos un poco más de audiencia entonces este si sí, yo no te escucho hace tipo un zumbido doctora cuando vos estás hablando así acá me aparece una l acá en la pantalla hace como un zumbido pero no te no te puedo escuchar entonces eh, pues, si tenés algunas preguntas de repente me lo puedes pasar en el aire me lo puedes pasar en el, en el foro, ¿sí? Y, este, perdón, en el, en el chat y, y, y, y te respondo, ¿sí? Entonces, mi, mi idea un poco ahora es compartir mi pantalla contigo. ya compartir toda mi pantalla. Y a partir de ahora, entonces, este para ir para ir planteando un poco lo, lo que serían las actividades que tenemos preparada para esta semana. Para esta semana, estoy ahora en el, dentro del curso, ¿sí? Estoy ya presentando mi, mi pantalla ahora. Y para esta semana nosotros tenemos eh, cuatro actividades que tenemos que trabajar. Una de las actividades... Eh, están relacionadas con lo que sería en este caso la, la parte de, de creación de escalas por un lado para trabajar con escalas cualitativas y también para trabajar con eh, foros es muy importante en, en, en un curso virtual eh, tener esa comunicación dentro de nuestro curso porque esa es la vía por la cual nosotros podemos este, intercambiar ideas con, con nuestros alumnos. Eh, entonces, hoy vamos a conversar sobre eh, cómo podemos crear eh, foros dentro de nuestra plataforma y también cómo podemos crear una sala de chat. Eh, el foro eh, lo utilizamos como un sistema de comunicación asíncrono, y pueden ser de diferentes tipos, pueden ser foros de preguntas y respuestas, puede ser un foro para las presentaciones, pueden ser un foro de tipo café, eh, donde cada uno puede hablar sobre cualquier tema, ese tipo de foros normalmente no son administrados por el docente, o sea, el docente normalmente no interviene ahí, uno puede hablar de, de si le gusta trabajar al aire libre, le gusta caminar, le gusta escuchar música, ir al cine, es un foro, digamos, este tipo de foros normalmente se, se trabaja eh, para distender un poco y para que los participantes de un curso virtual se puedan conocer más a fondo. También existen eh, los foros de dudas y preguntas y respuestas también, que, que son foros que se utilizan dentro de un curso para aclarar todas las dudas que existan, eh, ya sea relacionadas a, a una tarea o, por ejemplo, a la alguna duda que exista en, en, con respecto a un horario de encuentro, por ejemplo, eh, dentro del curso virtual. Y en cuanto al, al chat, nosotros podemos trabajar con este tipo de sistema de comunicación también dentro de la plataforma, pero en este caso es un sistema de comunicación eh, síncrono. ¿Qué significa eso? Que para que pueda existir una comunicación fluida, en este caso, eh, tanto el emisor y el receptor tienen que estar en el mismo tiempo en el, en el, ocupando en este caso el mismo espacio que va a ser ingresar dentro de, este, dentro de este chat y a partir de ahí entonces entablar una conversación es muy importante esto eh, normalmente se, se pone un horario específico en el cual el docente indica que de tal hora a tal hora va a estar disponible en el chat si es un chat para las consultas o de repente, si es que se va a, a hablar sobre un tema en específico dentro del chat, entonces, también se llega a un acuerdo con, con los alumnos. El chat tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que uno puede estar intercambiando ideas directamente en, de forma síncrona. Pero cuando existe una gran cantidad de alumnos dentro del chat, entonces, hay veces que uno puede perder el hilo dentro de, de este chat. Entonces, eh, hay que cuidar un poco para que eh, cuando exista una sesión de chat no, eh, no exista una cantidad demasiado grande de estudiantes ahí adentro. Entonces, lo recomendable siempre sería trabajar con grupos de estudiantes dentro de un chat. Y el blog, en este caso, el blog del curso, eh, que lo vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos nuestro blog del curso que está por acá, creo que estaba por acá. Eh, acá está el, el menú blog. Y este es un bloque que eh, nosotros vamos a ver más adelante cómo podemos agregar a nuestro curso. Es un sistema muy interesante también donde uno puede eh, escribir sobre un tema, es como un, como un diario personal de los participantes del curso. Y es un espacio también donde uno puede comunicar, por ejemplo, sus trabajos y presentar también sus, sus trabajos. El otro sistema de, de, de, de lo que se refiere a la comunicación dentro de un curso virtual es cuando uno trabaja con el sistema de mensajería que ustedes ya conocen, que es el que está acá, o el, sistema, el, el, el, el icono que aparece acá. Entonces también sirve para eh, enviar mensajes a, a cualquier usuario. Esto también lo tenemos acá en Participantes. Uno puede, dentro de Participantes, seleccionarle a una participante en particular su nombre y acá tiene la posibilidad de escribirle directamente un mensaje, eh, ya sea a, a, a el, el docente, a sus alumnos, o el alumno le puede buscar dentro de participantes a un compañero o a un docente para escribirle un mensaje dentro de la plataforma. Entonces, básicamente, estas son las herramientas que nos ofrece la plataforma para poder eh, comenzar eh, o entablar una, una comunicación dentro de un curso virtual y son las herramientas que usamos muchísimo y que tenemos que conocer eh, para poder este llegar a nuestros alumnos para poder brindarle información y para que ellos también puedan eh, consultarnos a nosotros. Bien, entonces, este eh, vamos a, a plantear la la primera tarea y ¿sí? que sería en este caso la tarea A9. Bien, entonces ingreso dentro de la tarea A9, que sería esta tarea de acá ¿Mm? y acá me pide en este caso crear una escala y uso de foros. Entonces eh, ya conocen objetivo de la tarea, introducción, un poco sobre qué se trata este tema y acá está lo que a nosotros nos interesa para la tarea, que son las instrucciones ok entonces para esta actividad nos pide ingresar a nuestro curso de prácticas y realizar dos actividades entonces tengo que irme hasta mi curso de práctica que es este que yo tengo acá y este y eh, dentro de mi curso de práctica tengo que realizar las prácticas lo primero que me está pidiendo ahora es crear una escala y una vez que eh, cree esa escala en un segundo punto, entonces este, trabajar eso en el, en, el, en el foro para la presentación del curso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una escala y esa escala tiene que tener estos valores insuficiente suficiente, bien, notable y sobresaliente. Entonces, para ello nos vamos hasta nuestro curso y acá en nuestro curso nosotros tenemos este, la opción de ir hasta donde están las calificaciones. Podemos irnos por ahí. Fíjense que acá nosotros tenemos el informe del calificador. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y acá entonces yo me voy hasta donde dice escalas vista entonces, ahí es donde voy a preparar mi escala. Eh, esta escala es una escala eh, cualitativa que lo voy a agregar. Entonces, ¿dónde agrego una escala? Lo agrego acá. O sea, agrego una escala y tengo que poner el nombre de la escala. Escala. Eh, voy, a, voy a ver un poco. Es foro presentación. Le voy a llamar a escala foro presentación presentación, así le voy a llamar eh, y acá en este espacio donde dice escala, fíjense que esto es obligatorio, el rojo me indica obligatorio, entonces tengo que pegar esto entonces acá también me indica que las escalas siempre tienen que ir separadas por comas, ok, entonces este, y le pongo la escala insuficiente suficiente y bien notable, separadas por coma y bueno, acá si quiero, esto es opcional, entonces puedo explicar para qué voy a usar esta escala. Entonces puedo poner escala a ser utilizada en el foro para las presentaciones. Una vez que yo tenga esto, acá simplemente le doy en guardar cambios y acá en la lista de escalas personalizadas, yo ya tengo que tener ese, esa escala en vista. Acá está, escala foro para las presentaciones. Y acá me indica que esta escala todavía no ha sido usada. Está en no. Una vez que yo utilice esta escala, este no va a aparecer en sí. Y acá, bueno, me da la opción de eliminar esta escala. Yo puedo eliminar una escala sin ningún problema. Entonces yo le puedo eliminar acá sin problema. O en todo caso, yo también en todo momento puedo, por ejemplo, editar la escala con la cual estuve trabajando, ¿OK? Entonces, este, vamos hasta el segundo punto de lo que nos pide acá en la tarea. Ya creamos nuestra escala en el punto 1. Ahora tenemos que crear una actividad de tipo foro y va a ser un foro para las presentaciones. Este foro para la presentación nosotros tenemos que configurarla para que todos los alumnos estén suscritos inicialmente. Vamos a ver de qué se trata eso. Pero que en cualquier momento uno puede darse de baja de, esa, de ese foro eh, y tenemos que definir la calificación de ese foro utilizando esta escala que acabamos de crear. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo voy a, a mi curso ahora. Y voy a, a modo de ejemplo nada más, voy a utilizar el foro para las presentaciones donde ustedes se presentaron en el curso. Entonces, solamente a modo de ejemplo y para ahorrarme tiempo voy a utilizar ese foro que está acá. Pero voy a utilizar el contenido nada más, ¿ok? Bien, entonces voy a utilizar solamente el contenido de lo que está acá y lo que tengo que hacer ahora a continuación en mi curso de pruebas tenemos que ir ya creé mi escala, ya lo tengo listo, entonces me voy hasta mi curso y voy a añadir un foro, pero para añadir un foro siempre tengo que activar la edición de mi curso, si no activo la edición de mi curso, ustedes saben que lastimosamente no voy a poder hacer muchas cosas dentro del curso, fíjense que ahora ya me aparece la opción para añadir una actividad o un recurso y el, la actividad que necesito añadir es una actividad del tipo foro. Entonces, selecciono esto acá y simplemente le doy en añadir. Bien. Entonces, este, yo le voy a poner, eh, como les comenté, le voy a llamar foro para las presentaciones. Así le voy a llamar. Y, bueno, simplemente le pongo el nombre. Le voy a poner una descripción que va a ser la misma que está acá. Un poco el objetivo, la introducción, todo esto acá. Y, bueno, un poco acá la fecha de entrega, el formato, la forma. Eh, copio nada más esto acá con control C. Pego esto acá. Y, bueno, esto después uno lo va, eh, lo va trabajando. Como les digo, yo solamente voy a usar esto modo de ejemplo. ¿Ok? Luego uno retoca esto en otro momento. El tipo de foro, el que voy a utilizar, hay varios tipos de foro, está donde cada persona puede plantear un tema, está un, un foro que va a ser de tipo de debate sencillo, el estándar en formato de blog, el foro de preguntas y respuestas, es un tipo de foro muy interesante también, donde el, el docente puede eh, preparar este tipo de foros, eh, lanzar una pregunta, el docente y el alumno responder esa pregunta. El alumno eh, para poder ver el, en este tipo de foro, para poder ver el, lo que respondió el compañero, primero tiene que responder él y una vez que responda él a esa pregunta, entonces puede ver la respuesta de los compañeros. Para este tipo de foro en particular, eh, el que se usa es el tipo de foro general, o sea, para uso general, entonces dejamos esa opción. Y acá, eh, si necesitan saber para, para qué casos deberían de usar alguno de estos tipos de foros, entonces está la información relacionada. En cuanto a la disponibilidad, uno puede definir una fecha de inicio y una fecha de finalización, por ejemplo, para que sus alumnos se presenten en este foro. Entonces yo puedo ir desde el 18 hasta el hasta el 25, por ejemplo, habilitar eh, para que los alumnos puedan presentarse en, en, en, en mi curso. Esto es muy importante, eh, utilizar este foro, de, el, el foro para las presentaciones, porque eh, funciona como un rompehielo realmente en un curso 100% virtual. Recordemos que nosotros en un curso 100% virtual eh, no le conocemos directamente a, a nuestros alumnos, eh, que no, no se da en un caso, digamos, eh, semipresencial, donde los alumnos pueden coincidir con el docente en aula y llevar esto como un apoyo más bien a la, a la presencialidad. Pero en un curso 100% virtual, entonces, el primer día de clase es muy recomendable que este foro esté disponible ya eh, y solicitarle en todo caso a los alumnos para que se puedan presentar. Pero nosotros tenemos que ser los primeros en, en presentarnos. Entonces, cuando este tipo de, de tareas ya estén este, ya este, eh, en el curso, el docente tiene que ser el, el, el primero en, en publicar eh, su presentación. Y si hay un grupo de docentes en, en todo caso, entonces el equipo docente ya tuvo que haberse eh, presentado ya en, en este foro. Y cuando ingresen, en todo caso, el, nuestros alumnos ya tienen que encontrar ya nuestra presentación para de esa manera ellos poder conocernos a nosotros, ¿sí? Eh, para conocer cuál es nuestra experiencia dentro de esta área en particular, dentro del curso. Y también nos da la posibilidad para nosotros poder conocerle a nuestros estudiantes. Entonces, este, una vez que eh, nosotros leemos eh, su presentación, entonces eh, este, eh, empieza a, a, a comenzar esta, esta comunicación eh, asíncrona dentro del curso. Y también da la posibilidad para que los alumnos o los compañeros, eh, si es la primera vez que están en un curso virtual, entonces se conozcan en, entre sí. Entonces, es, es una tarea muy, muy importante que es muy recomendable este, que, que esté disponible el, el primer día de clases. Este, bien, entonces, este, en el junto de palabras podemos permitir también que suban de repente algunos archivos si quieren subir, podemos indicarle la cantidad de archivos uno también puede mostrar el número de palabras de qué tan extenso fue suscripción y seguimiento esta parte donde habla de que estén suscritos inicialmente pero que pueden darse eh, de baja en cualquier momento se refiere justamente a, al tipo de suscripción entonces existen varios tipos de suscripciones está la opcional está la automática donde todos los suscritos eh, este Acá me indica que la automática, todos están suscritos inicialmente, pero cada usuario puede desactivar la suscripción en cualquier momento. Entonces, eh, esta es la, la opción que nosotros tenemos que seleccionar eh, para cumplir con, con lo solicitado acá, que todos estén suscritos inicialmente, pero si uno ya no quiere más eh, saber, digamos, eh, la respuesta de los compañeros ahí entonces se puede desuscribir, digamos, de ese curso y ya no le van a llegar las notificaciones. No se va a bloquear ningún, ningún post acá. Y acá en calificaciones, fíjense que en calificaciones no hay calificación por el momento, pero a nosotros nos está pidiendo que utilicemos la escala de calificación que acabamos de crear. Entonces acá nosotros tenemos que indicarle que vamos a trabajar, bueno, con un promedio de calificaciones y acá en el tipo, acá en escala el tipo que vamos a utilizar, tenemos que indicarle que va a ser del tipo escala y acá tenemos que indicarle cuál es la escala que queremos usar y en este caso está la escala para foro de presentación, entonces le indicamos que esta es la que vamos a usar y bueno, esa escala ya está disponible ajuste comunes al módulo nada, ninguna restricción de acceso, ninguna restricción de finalidad y guardamos los cambios y regresamos al curso. En este momento, cuando yo creo esto, este, ya voy a tener disponible mi foro para las presentaciones acá y acá ya cuando... Eh, acá yo tendría que agregar mi presentación para que mis alumnos me conozcan al ingresar en el curso y cuando mis alumnos se, se, eh, me escriban dentro del foro, entonces yo voy a tener la posibilidad, en, en, en, cuando yo ingreso a la, a la presentación, en este caso de, de mi alumno, puedo ver su presentación por un lado y por otro lado ya tengo la escala disponible para poder calificar esa entrega. Entonces, es muy interesante trabajar con, con escalas y también trabajar con foros dentro de un curso virtual para este poder tener esa interacción o esa comunicación con nuestros alumnos. Bien, si es que no, no, hay, si no hay alguna consulta, entonces, este, No sé si hay alguna consulta hasta acá. Eh, sí, si no hay, entonces eh, voy a avanzar al, al, al, al siguiente. No, perdón, estoy en el punto 1 todavía, me falta, ojo, me falta el 3. Eh, para poder terminar esto, fíjense que todavía no, no, no terminé, entonces acá me pide crear dos grupos en el curso. Al primer grupo le tengo que llamar el grupo A y tengo que crear otro grupo al cual le tengo que llamar el grupo B. Luego tengo que agregar los usuarios dentro de estos grupos y en un segundo momento tengo que crear un foro de dudas, preguntas y respuestas sobre las tareas y tengo que configurar ese foro ¿eh? para que sea tipo eh, foro de usos general y utilizar una restricción de acceso para que solamente aquellos alumnos que pertenezcan al grupo A puedan entrar dentro de ese foro y puedan responder dentro de ese foro. Entonces, esta actividad que acabo de grabar todavía no está terminada y no pasa nada. Simplemente entro dentro de mi, dentro de mi curso acá y continúo este, este, con, este, con la segunda parte, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que eh, trabaje con grupos acá. Entonces, para uno poder trabajar, para que un docente pueda trabajar en modo de grupo, el curso en sí tiene que estar preparado para eso. Si el curso no está preparado para eso, entonces no va a poder trabajar con modo de grupo. ¿Y dónde definimos eso para poder trabajar con grupos de alumnos? Porque hay muchas asignaturas dentro de la facultad que están trabajando así. Sé que los de pediatría están trabajando así. Eh, los de anatomía están trabajando así. Eh, sé que están trabajando así. Este, los de gineco también, urología también. Están trabajando así los de otorrino. Eh, están trabajando así los de clínica médica, o sea, prácticamente todos están trabajando con esta modalidad donde hay un grupo de tutores, donde hay un grupo de, de, de estudiantes y bueno, cada tutor se encarga de un grupo en particular. A ver, ciertas actividades se ponen para todos los grupos por igual y ciertas actividades se ponen solamente para ciertos grupos. Eh, los test de evaluación también se están trabajando así, normalmente preparan tres test, cuatro test de acuerdo a la cantidad de alumnos que se tenga dentro del curso y bueno, di dicen para el grupo A, que hay donde hay 40 alumnos, este test va a ser para ellos. Para el grupo B, donde hay 50 alumnos, este test va a ser para ellos. Entonces cada alumno solamente puede ingresar uh, a esa actividad y eh, desarrollar su examen o desarrollar una tarea, por ejemplo, propuesta por los eh, docentes en este caso. O de repente, eh, lo mismo, hay ciertos grupos que solamente, eh, o ciertos tutores que quieren tener, digamos, una interacción, pero solamente con el grupo con el cual está designado, entonces preparan, por ejemplo, un foro, habilitan ese foro para sus alumnos, para su grupo de alumnos, y bueno, esa interacción... Se da entre el docente y el alumno y los otros, digamos, no, no tienen acceso y no pueden ver qué es lo que estuvo conversando ese docente con, con sus alumnos. Siempre va a depender ya de, de cada docente. Bien, como les comentaba, el curso tiene que estar preparado y para ello, ¿se acuerdan en la actividad A2 donde nosotros editamos nuestro curso? Bueno, pues tenemos que preparar nuestro curso, tenemos que configurar nuestro curso para que esto podamos trabajarlo así. Entonces, editamos nuestro curso, eh, nos vamos otra vez hasta acá, ¿sí? Y eh, a continuación eh, nos tenemos que ir hasta este apartado que dice grupos y acá nosotros tenemos que indicarle que modo de grupos vamos a trabajar con grupos separados. No vamos a forzar el modo de grupo, pero ya lo vamos a dejar preparado para sí, y acá donde dice agrupamiento por defecto, bueno, no hay ningún agrupamiento, no lo definí todavía, entonces lo dejamos en ninguno. Una vez que yo indico que voy a trabajar con modo de grupo separado, ¿eso qué quiere decir? Que cada grupo va a poder trabajar este, de forma separada. Acá me indica la información. Sin grupo es donde no trabajamos. Los grupos de estudiantes, cada uno eh, puede ver su propio... Eh, solo los que postean, digamos, o solo los trabajos de, de los que son de su propio grupo, y para ellos los demás son invisibles. Entonces, y si ponemos con grupos visibles, entonces digamos que cada miembro de un grupo puede ver a los otros miembros del otro grupo. Eh, en nuestro caso, yo voy a trabajar con grupos separados, y así lo trabajé en el curso de acá, dentro de nuestro curso de EDUCA, en la actividad A8, ¿Se acuerdan de la actividad A8 que era una actividad donde se trabajaba por grupos? Bueno, entonces el grupo de pediatría, estaban los de, de, de UCIA estaban por otro lado, los de las otras cátedras estaban por otro lado, y bueno, cada uno trabaja con su grupo y no, no ve que están trabajando los otros eh, compañeros en este caso. Bien, lo dejo en grupos separados y ahora guardo los cambios. Una vez que yo guarde los cambios el curso ya está preparado para trabajar por grupos, pero todavía no tengo los grupos, tengo que crear esos grupos. ¿ok? Entonces, ¿cómo creo los grupos? Me voy hasta acá, hasta el, el icono de la rueda aventada y me voy en ver más. En ver más, nosotros tenemos la administración de nuestro curso y tenemos tres formas de administrar. Está la administración del curso, propiamente dicho, está la administración de los usuarios y está la administración de informes, ¿ok? En nuestro caso, lo que nosotros estamos queriendo es administrar nuestros usuarios y acá está la opción de crear grupos. Fíjense que yo ya tengo grupos acá, pero voy a, a eliminar esto para mostrar cómo este para mostrar cómo se crea un grupo. Entonces voy a eliminar esto, no hay problema. Uno puede crear la cantidad de grupos que quiera y bueno, puede eliminar sin ningún problema. Fíjense que eh, acá me indica que este grupo tiene un, un alumno, en este caso, asignado, pero no pasa nada. Si yo elimino el grupo, solamente elimino el grupo seleccionado y no le estoy eliminando al alumno de mi grupo, eh, perdón, de mi curso. Siempre va a estar matriculado en mi curso. Ah, y otra cosa, yo no puedo agregar un alumno dentro de un grupo sin que ese alumno esté matriculado en mi curso. Solamente puedo agregar a un grupo a todos aquellos alumnos que están matriculados dentro de mi curso. Entonces, siguiendo un poco lo que nos pide acá, yo tengo que crear un grupo que se llame Grupo A y tengo que crear otro grupo que se llame Grupo B. Esto es lo que me pide acá, Grupo A. Crear dos grupos y el otro que se llame Grupo B. Entonces, voy a crear un grupo acá, tengo que poner el nombre de mi grupo, ¿sí? Y acá una pequeña descripción, en este grupo solo pueden ingresar en este grupo van a estar los alumnos del grupo a. Bien, acá este, hay una cosa interesante con respecto a los grupos y hay algunas cátedras que lo utilizan así es que definen una clave de matriculación acá entonces esa clave de matriculación que se define en este punto sirve tanto para matricularse dentro de un curso como para matricularse ya dentro de ese grupo en particular para no estar agregando de forma manual al alumno tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Si uno tiene 10 grupos, entonces crean 10 contraseñas y, bueno, tiene que saber manejar eso. Pero hay cátedras que lo manejan bastante bien. En mi caso, en este para este caso en particular, no voy a crear ninguna clave de matriculación, pero como les digo, acá uno puede crear, por ejemplo, una clave de matriculación para un, para un, alum, para un grupo de alumnos eh, y eh, pasarle esa contraseña al, al alumno eh, que pertenece a ese grupo y el alumno en ese momento, al, a, al buscar el curso y pedirle la, la contraseña de matriculación al curso, introduce esa contraseña y se matricula dentro del curso, pero también se matricula dentro de ese grupo en particular. Bueno, en este caso lo dejo así en vacío y le doy en guardar cambios. Y ya tengo el grupo. Acá me indica cero. El cero me indica que no hay ningún alumno agregado a ese grupo, pero este, vamos a ver más adelante que cuando yo le agregue a un, a un alumno, entonces este, eso ya eh, va a cambiar y va a mostrar uno, dos o tres de acuerdo a la cantidad de alumnos que yo vaya eh, agregando dentro de este grupo. Vamos a agregar eh, un alumno dentro del grupo A. Entonces, para poder agregar un alumno, tengo que seleccionar este grupo y acá... Le indico que quiero agregar usuarios dentro de este grupo. Entonces, le selecciono a, a este estudiante en particular y le agrego dentro de ese grupo. Si ya no quiero agregar más participantes, regreso a mi otro, regreso a los grupos y acá. Ya tengo un 1 en este punto donde me indica que este grupo tiene un alumno dentro. En el grupo B puedo hacer lo mismo. Selecciono, agrego los usuarios. Y bueno, este le agrego a al jefe. Y le agrego a al doctor Richard. Ok. Una vez que tenga listo esto acá, simplemente le doy en regresar a los grupos y tengo que tener dos acá y acá me indica quiénes son los integrantes de ese grupo. Entonces, en este momento yo ya tengo el punto 3. Creé los dos grupos y luego agregué usuarios dentro de esta grupo. Quiero también recordarles que eh, para poder hacer esta práctica eh, dependemos mucho también de los participantes eh, ...que hayan en, eh, trabajado dentro de estas actividades... ...y que hayan enviado la invitación para poder matricularse... ...dentro de un curso en particular... ...y para de esa manera el otro compañero poder agregarle dentro de esos grupos. No pasa nada si es que de repente ustedes agarraron y enviaron esa, esa, ese enlace... ...y esa contraseña de su curso y si nadie no se matriculó. Entonces, en ese caso, simplemente crean los grupos y le asignan el, la tarea y no importa si es que tienen o no tienen alumnos este, dentro de, de, de ese grupo en particular, la idea, el objetivo siempre fue que eh, se haya enviado ese usuario y esa contraseña y que hayan aceptado, pero si se dio el caso de que nadie envi te envió la invitación, entonces uno tampoco tiene, tiene la culpa de eso. Bien, entonces quiero no quería nomás aclarar eso. Bien, ahora tengo que crear un foro de dudas y preguntas y respuestas y a este foro eh, solamente para que los alumnos del grupo A tengan acceso. Bien, entonces me voy otra vez a mi curso, acá en, el, en mi curso eh, donde tengo el rol de profesor y acá añado otro foro, eh, eh, selecciono un foro acá, le indico que quiero agregar eso acá y a partir de acá, entonces, este, le pongo el nombre, eh, foro dudas. Acá, foro sobre las tareas. Eh, inclusive, inclusive porque no puedo copiar, el, solamente a modo de ejemplo, copio lo que está acá eh, para, para, poder, para poder avanzar. Copio el contenido nada más. ¿sí? Y este lo pego acá. Ahí ya tengo el contenido. Y acá, acá me indica que tiene que ser foro uso general, que es lo que me pide luego acá, foro uso general. Y ahora este foro no va a tener, o sea, en disponibilidad. Eh, puedo poner, si quiero, puedo poner una disponibilidad de tal fecha a tal fecha. Por ejemplo, del 18 de septiembre al 18 de octubre, por dar un ejemplo nada más. Esto lo, lo puedo dejar predeterminado o lo puedo configurar si quiero. No voy a calificar porque es un foro de preguntas nada más, entonces en calificaciones lo dejo tal cual como está. En lo dejo en no hay calificaciones, pero lo que me está pidiendo en esta actividad es que este foro esté solamente disponible para el grupo A. En ese caso, lo que se hace acá en restricciones de acceso y esto también se hace, por ejemplo, si yo quiero que una tarea esté solamente disponible para un grupo de alumnos, o si, o si mi, formu, mi cuestionario, mi examen, quiero que solamente esté disponible para un grupo de alumnos. Entonces lo que ya tenemos que hacer es una restricción de acceso. ¿Y, a, y qué tipo de restricción vamos a poner? Fíjense que hay varios tipos de, de restricciones. Están los de finalización de actividad, de fecha de calificación, pero en nuestro caso en particular nosotros necesitamos una restricción de grupo. Entonces añadimos una restricción de grupo y acá es donde uno le indica a qué grupo va a corresponder eh, este foro, entonces acá me indica que tiene que ser para el grupo A, entonces de la lista de grupos, porque acá puede haber varias listas, de acuerdo, todos los grupos que yo haya creado me va a aparecer acá, entonces yo le tengo que indicar que este foro solamente va a estar disponible para los del grupo A, y como les dije, esto puede ser para un foro puede ser para una tarea, así como la tarea A8, procedí de la misma manera, puede ser un cuestionario de evaluación, se procede de la misma manera, y una vez que esté listo, esto simplemente le damos en guardar cambios y en regresar al curso, y fíjense ahora me va a indicar que este foro fíjense que este foro es como que se, se ve todos los colores y todo eso, y este foro a mí me, me muestra un poco apagadito acá, un color medio gris lo que me indica que este foro está restringido y acá me muestra la restricción. Este foro solamente va a estar disponible para todos aquellos alumnos que pertenezcan al grupo A. Y es así como eh, si ahora este, completamos, digamos, esta tarea A9. Fíjense que acá esto simplemente están los pasos para alzar y acá están algunos, lo, los videos que ya muestran lo que estuvimos conversando. Bien, entonces, eh, si no hay preguntas, voy a pasar a la tarea A10. La tarea A10, que es la que está acá, voy a abrir esta tarea para poder plantear esta tarea. Lo mismo de siempre, tiene que haber un objetivo que se persigue, una introducción sobre el tema, una pequeña introducción, y acá nos pide, fíjense que acá nos pide tres actividades. La primera es añadir al menos una entrada en el blog del curso de Duca 3.8. Se pide que esto esté relacionado siempre con una, uh, en este caso, con una, con un tema con el cual ustedes están trabajando ya dentro de su curso. Entonces tengo que ingresar dentro del curso y tengo que buscar acá dentro del curso existe una opción que se llama menú blog y este es el acá es donde yo puedo agregar entradas dentro del blog del curso, ¿ok? Entonces para añadir una entrada tengo que añadir una entrada acá. Puedo poner el título de, de la entrada, Moodle, cuerpo del blog, ¿sí? Y acá eh, voy a poner, fíjense que pide por ejemplo, por lo menos que tenga una, acá me indica que por lo menos tenga que tener una imagen que sirva para ilustrar el contenido. Entonces me voy hasta Google, voy a buscar en Google una imagen como mi tema es Moodle en este caso. Voy a buscar Moodle acá y me voy hasta imágenes. Siempre cuando estamos trabajando y si queremos utilizar una imagen, siempre tenemos que buscar una imagen que sea libre de uso. Entonces, acá uno puede buscar por derechos de uso. Y recordemos que los tipos de imágenes o los tipos de materiales que tengan una, un tipo de licencia que sea Creative Commons, y existe una gran variedad otra vez de Creative Commons en este caso eh, me indica que yo siempre tengo que eh, que yo puedo usar libremente eso siempre y cuando eh, le dé el eh, en este caso le dé eh, crédito al, a, a la persona que eh, o a, del, al, el, del lugar de donde yo esté descargué esta imagen entonces esta imagen que yo tengo acá es una, es una imagen que, que yo puedo bajar esto, eh, guardar, guardar imagen como. Y acá en el escritorio le voy a llamar, simplemente le voy a llamar Moodle. Me voy hasta y voy a copiar, voy a aprovechar, voy a copiar la dirección del enlace. Y ahora me voy hasta mi curso de pruebas donde estoy dentro del, del blog, en este caso, dentro del curso de Duca, perdón. Y acá adentro voy a insertar una imagen. Esa imagen yo lo voy a cargar, ya lo descargué, eso en, en, en mi escritorio se llama Moodle. Acá está. Y simplemente le doy en abrir. Eh, le voy a poner Moodle acá. Le doy en subir este archivo y acá en la descripción de la imagen, bueno, pues este, le puedo poner un descargado de y le paso el enlace para darle los créditos. Y acá en apariencia, bueno, uno puede, por ejemplo, hacer que esta imagen se vea un poco más chica, por ejemplo, un 312 y le, le presiono la tecla tap acá por 80, y entonces esto se va a ver un poco más pequeño la imagen, ahí está, esto yo lo puedo centrar sin ningún problema, posiciono acá, centro acá, y bueno, entonces puedo comenzar a escribir sobre este tema, entonces Moodle es una plataforma virtual que ayuda a los docentes a trabajar, con sus cursos en línea permite agregar recursos y actividades y acá puedo ir escribiendo otras cositas más es solamente un ejemplo y a continuación entonces uno puede este guardar los cambios y es así como uno publica dentro del blog de este curso, que va a ser el, el del curso EDUCA3.8. La otra forma, eh, si, si alguien quiere, por ejemplo, agregar este menú blog en su curso, en su curso de prueba, en este caso, lo que se hace es lo siguiente. Fíjense que yo estoy dentro de mi curso de prueba acá. Este es el, acá está mi nombre. Y si yo quiero agregar un, un, un menú blog en este caso en mi curso, acuérdense que este, eh, tengo que tener activada la edición de mi curso y acá abajito, acá abajito, voy a cerrar esto acá, acá abajito hay una opción donde me indica que yo puedo agregar un bloque. ¿Y cuál es el bloque que yo necesito agregar? El bloque que yo necesito agregar es el bloque de menú blog. Entonces, a ver si esto puedo ver, enlaces, blog reciente, estatus de finalización, insignias, marcas de blog, mentir, y acá está, menú blog. Entonces, uno también puede agregar en su curso este menú. Fíjense que ahora cómo cambió, acá se ajustó un poco en el centro y acá me, me agrega un bloque que se llama menú blog. Y bueno, uno también, si quiere, puede agregar un menú blog dentro de su curso y bueno, escribir inclusive dentro de su curso entonces, esta primera parte ya está, ya agregué eh, un, una entrada dentro del blog del curso y lo que le pide a ustedes es comentar el, el, la entrada de un compañero, entonces cuando ustedes ingresen dentro del curso de educa 3.8 acá donde está nuestro, nuestro menú blog, esto lo puedo cambiar también de lugar para que se vea un poco más arriba, para que ustedes lo puedan encontrar un poco más rápido digamos, ¿eh? lo, lo estoy cambiando de lugar acá, eh, simplemente lo tomo de acá y lo voy arrastrando un poco más hacia arriba para que lo puedan encontrar más rápido, ahí está. Entonces uno puede este, eh, añadir un, un tema acá en el en el menú blog y cuando ingrese dentro de la, cuando quiera ver las entradas de este curso, va a ver la entrada de todos sus compañeros y acá abajito le da la posibilidad de comentar. Entonces, eh, espero que publiquen eh, o que escriban sobre un tema eh, que está relacionado a la cátedra y que también comenten la entrada de su compañero. Eso es lo que está pidiendo acá, en el punto 2. Y en el punto 3 nos pide añadir un chat. este Acá esto tengo que cambiar un poco. Eh, Voy a cambiar después de esta fecha a ver, por ejemplo, que esté disponible para el próximo martes que va a ser este 22. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme hasta mi curso y ahora lo que voy a hacer, voy a agregar una sala de chat. Entonces, selecciono de la lista la opción chat, acá está el recurso, eh, perdón, la actividad chat, selecciono la actividad chat y agrego. Una vez que haga esto, este, yo puedo este, ponerle un nombre y una descripción. Eh, el chat que nos pide en este caso es un chat para las consultas, entonces Voy a, o sea, yo voy a utilizar como ejemplo un, un chat para las consultas, que es este de acá. Recuerden que solamente estoy utilizando el, el contenido en Entonces, eh, le, le voy a poner un nombre, chat para las consultas, acá. Y acá abajo le voy a poner una descripción de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ta, ta, ta. Simplemente a modo de ejemplo... Ahí está. Me pide que las sesiones estén para... Eh, en este caso yo le voy a poner para el próximo martes. Y este... Que nunca borre las sesiones pasadas. Entonces, eh, guardar sesiones pasadas, nunca borrar los mensajes, ¿sí? Y este... ¿Qué más me pide Acá y que todos puedan ver las sesiones pasadas. Entonces, repetir, publicar las sesiones, y todos pueden ver las sesiones pasadas, entonces le indico que sí, que todos pueden mirar las sesiones pasadas. Una vez que tenga esta configuración, entonces simplemente le doy en guardar cambios, porque eso es lo que me pide acá, no me pide otra cosa. Eh, y a partir de ahí, entonces, este, ya tengo listo mi chat para poder intercambiar Ideas con mis estudiantes o, por qué no, con algún colega de forma asíncrona dentro del curso. Entonces, eh, es así como tenemos que plantear la actividad A10 que está disponible dentro de nuestro curso. Entonces, eh, vimos cómo crear una sala de chat, vimos también cómo eh, poder agregar un bloque del menú blog dentro de nuestro curso. Vimos también cómo podemos añadir una entrada dentro del blog del curso de Educa 3.8 y también vimos cómo leer las entradas de nuestros compañeros y cómo podemos comentar dichas entradas. No sé si hay alguna consulta con respecto hasta acá. Si, si no la hay, entonces continúo para eh, plantear la siguiente actividad. ¿Qué sería en este caso la actividad A11? La actividad A11 que está dentro del curso lo que nos pide es realizar este un seguimiento a, a nuestros alumnos. Entonces para ello nos pide un poco trabajar este seguimiento desde el libro de calificaciones y dentro del libro de, de, de calificaciones en este caso... Este, obtener informes eh, de, de nuestro curso ¿okay? eh, y después eh, otro momento entonces este, acá están las instrucciones ingresar en nuestro libro de calificaciones eh, observar el comportamiento las tareas entregadas, calificadas tareas sin calificar eh, y también ver el informe del calificador, informe de resultados, informe general, vista simple de usuario. Y este nos pide eh, descargar, en este caso, eh, todas las notas de nuestros alumnos que están eh, inscritos en nuestro curso. Esto es algo muy importante también, porque muchas veces nosotros tenemos todo el historial de nuestros alumnos ahí. Entonces, lo único que podemos hacer es descargar el Excel y bueno, ya tenemos nuestra planilla de todas las notas de nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo tenemos eso? Eh, acá en calificaciones, acá en este apartado de calificaciones, uno puede este, tener el informe del calificador. Fíjense que acá uno ve todas las entregas, acá se pueden observar Todas las entregas y bueno las tareas que fueron calificadas, que todavía no fueron calificadas. Acá también nosotros podemos calificar las entregas de nuestros alumnos. No hay ningún problema con eso. Eh, y por otro lado, uno tiene eh, acceso a, a, a ver otro tipo de informes. Está en vista del historial de calificación. Uno puede ver el historial de, de calificaciones de, de, del curso en sí uno puede hacer filtros acá de todas las calificaciones, uno puede indicar este, una fecha de inicio y una fecha hasta, por ejemplo, desde el 1 de septiembre hasta el 18, y bueno, tratar de conseguir estos resultados. Fíjense que acá nos tira el resultado, ¿sí?, de cada uno, pero también existen otros tipos de, de, de informes. Uno puede obtener el informe de resultados también acá, si es que hay eh, lista de resultados definidos. En este caso no hay ninguno. Uno puede obtener un informe general también. Uno puede seleccionar eh, si quiere eh, todos los participantes o si quiere hacer por, por grupos de, de trabajo, ¿sí? O si. Quiere seleccionar, por ejemplo, a un usuario en, en particular. Entonces, uno puede indicar, por ejemplo, quiero eh, saber eh, cómo eh, se está comportando, por ejemplo, eh, uno de, los, de, de nuestros alumnos, uno de los participantes. Entonces, ahí, este, fíjense la, la calificación, el promedio que está teniendo ahora. Yo puedo seleccionar a un usuario... Pido un informe general sobre eso entonces me, me muestra ese, ese informe. Puedo pedir también una vista simple, ¿sí? Puedo seleccionar acá una tarea en particular y visualizar, por ejemplo, cómo se está comportando eso. Puedo ver, puedo seleccionar esto para ver el, cómo se está comportando esta entrega acá de todos los usuarios, por un lado, o... En todo caso, yo puedo seleccionar a un usuario en particular acá y visualizar en este caso este, cómo, estamos, cómo está trabajando en este momento esa, ese alumno dentro del curso. Entonces, eh, acá tenemos varias opciones ¿sí? para poder trabajar esto. Uno hace el, el, el seguimiento desde de este punto y bueno, uno puede observar este cómo está trabajando este alumno. Eh, hay muchas tareas que están ocultas acá, y recuerdan que hay muchas tareas que están en el bloque 1, por ejemplo, que no eran eh, obligatorias de hacer. Entonces, de repente, las tareas obligatorias serían lo que más nos interesaría en este momento. Pero es así como uno obtiene un, un, un resultado de un alumno en particular o de todos los alumnos en todo caso. Lo, algo interesante de acá, como les dije, es que uno también acá eh, puede, a partir de acá entonces uno puede obtener los resultados del curso. Entonces uno puede indicar que uno quiere eh, este exportar estos resultados en una hoja de cálculos en Excel, sí y a partir de ahí entonces uno le indica cuáles son los resultados que realmente le interesa. Como le dije, a mí me interesaría, por ejemplo, el resultado del foro para las presentaciones. Este, este No, porque es una tarea que está oculta. este Tampoco, porque es una tarea que está oculta. Este, la de información en base de datos una tarea opcional. A mí lo que me interesa son la A2, la A3, la A4, la A5, la A6, la A7. La A8, porque están este, eh, tra trabajadas por grupos. La A9, la A10, la A11. Y la A2. Estas tareas ya no me interesan porque son opcionales y una vez que yo seleccione aquellas tareas que a mí me interesarían, entonces este, simplemente le digo descargame esto acá y ya descargo eh, en este caso todas las calificaciones de mis alumnos de todas las tareas y ya lo tengo listo para después eh, de repente ajustar esto, si de, a partir del excel recordemos que podemos obtener gráficos y, y bueno eh, uno puede jugar un poquitito con eso y obtener eh, otro tipo de análisis, pero sería así como nos muestra eh, estos resultados, eh, eso por un lado el otro seguimiento que hacemos dentro de un curso es acá en participantes. Acá en participantes nos da información muy útil. Uno puede ver este, que Sara está en el grupo de pediatría que hace dos horas ingresó, que Norma ingresó hace 12 horas. Y bueno, uno puede ir viendo, este, acá uno puede ver que uno, por ejemplo, nunca ingresó. Uno puede hacer el seguimiento a partir de este punto. Lo otro eh, que puedo obtener acá es filtros. Uno puede filtrar, por ejemplo, por usuario eh, o por invitado, por creador de curso o por grupos. que yo puedo filtrar esto por, por grupos. Entonces, solamente voy a visualizar a los participantes de ese grupo en, en particular. Y a partir de acá, entonces, yo puedo indicar qué quiero. Puedo, yo selecciono. Seleccionar también, ¿por qué no? Puedo seleccionar a todos aquellos participantes de ese grupo y puedo, por ejemplo, enviarle a esos participantes, Le quiero enviar un mensaje o una nota, por ejemplo. Entonces, es muy importante manejar el seguimiento de un alumno desde este punto, porque acá uno puede seleccionar, si quiere enviar un mensaje a un estudiante en particular o a un grupo de estudiantes, entonces simplemente selecciona eso y empieza a enviar o, o a escribir acá el mensaje que quiera enviar y este simplemente le da en enviar mensaje a 13 personas y ese mensaje solamente se va a esas 13 personas. Y si de repente dirección académica o dirección de carrera le indica que quiere la lista de todos sus alumnos, entonces ustedes pueden, por ejemplo, este filtrar eh, todos aquellos participantes que tengan el rol de estudiante se filtra eso acá fíjense que por el momento tengo 26 con eso selecciono a los 26 selecciono a los 26 participantes eh, y a partir de, puedo mostrar los 26 también acá, muestro los 26, selecciono a todos, eh, el, la opción que está acá arriba permite seleccionarle a todos y a partir de acá entonces yo puedo, por ejemplo, obtener la lista de mis estudiantes entonces simplemente me iría hasta acá y le digo descargar los datos en un Excel entonces ahora estoy descargando la lista de mis alumnos, entonces si de repente me piden eh, ¿me puedes pasar la lista de tus alumnos? espérame que un ratito, hacemos, seguimos estos pasos, filtramos por alumnos y en, en, en ese caso, no simplemente eh, podemos obviamente retocar esto un, un chiquitito. Se puede retocar eso eh, para entregar ya sea a, a la dirección de la cátedra o, por, o a la dirección académica o, o, o a la persona que me está solicitando. Y estos son los datos que me da. Me da el nombre, me da el apellido y me da la dirección de correo electrónico de cada uno de mis estudiantes que están matriculados en mi curso. Entonces, es una fuente de información muy importante eh, la que tenemos ahí. Entonces, un poco es, es, esto es lo que nos está pidiendo esta tarea, que ingresemos, que hagamos esta verificación, que hagamos un filtro por estudiante, por profesor, que hagamos algunas observaciones y que descarguemos, por un lado, el libro de calificaciones donde están la nota de todos nuestros alumnos, eh, esta práctica también, acá quiero aprovechar para indicarle que si sí, por ahí ninguno de los participantes aceptó la invitación y si no tienen alumnos, bueno, pues solamente en la entrega de la tarea me indican, este, no y envié la invitación, pero ninguno este, respondió al llamado y este, por lo tanto no tengo alumnos matriculados en el curso y bueno, no, no les puedo quitar puntos por eso, pues suelen preguntar también. Entonces, eh, y para todos aquellos que tengan... Eh, compañeros matriculados, entonces pueden descargar la lista de participantes, también pueden descargar la, la lista de resultados con las notas de, de sus alumnos. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Este, si, si no hay consultas, entonces puedo este podemos eh, pla plantear la última actividad que tenemos en el curso, que sería la de definir, en este caso, un, una videoconferencia. Entonces, este uno eh, puede, acá está la, la última actividad, que es la de preparar una videoconferencia. Entonces, nos pide este eh, agregar o crear un enlace para una videoconferencia y dejarlo listo en el, en el curso. Entonces, para ello, simplemente este, tengo que ingresar dentro de, de mi correo, entonces, de en mi correo institucional, ingreso dentro de mi correo institucional y a partir de acá, entonces, tengo que estar con, con, con, con ese correo, me voy hasta las aplicaciones de Google y acá está el Google Calendar. Entonces, yo puedo definir Puedo definir, por ejemplo, una reunión con mis alumnos para el próximo viernes 25. ¿sí? El viernes 25 a las, a ver, este, a las 10 am, acá. Y acá pongo el título, simplemente le indico, eh, reunión con alumnos educa 3.8 acá acá yo puedo por ejemplo porque no P podría por ejemplo utilizar estos, estos datos acá y puedo copiar por ejemplo todos los datos de mis alumnos y este agregarle ya esta invitación para que ellos eh, también eh, puedan tener un recordatorio entonces yo podría acá en añadir invitados pegar esa lista de, de, de correos por ejemplo ok se puede y acá le tengo que indicar, la parte muy importante acá es que yo le tengo que indicar que me añada una videoconferencia con Meet. Y acá me indica que es para 250 y acá ya me genera un enlace. Este enlace es un enlace permanente y no hace falta que este, lo vayamos cambiando cada vez que vamos a pedir una, una reunión. Simplemente se cambia la fecha. Eso es lo que yo hago. Ese enlace que usted ve en el curso lo crea hace como seis meses atrás y siempre está funcionando eh, nada, una vez que yo lo tenga acá disponible eh, eh, puedo acá puedo definir la hora, fíjense que ya está definido desde 9.30 hasta 10.30, pero yo puedo por ejemplo indicar de que esto esté desde las 10 y que esté por ejemplo hasta las 11.30 por ejemplo, defino esto acá guardo esto acá y ya tengo mi reunión planificada para el 25, luego hago un clic acá, puedo hacer un clic acá y puedo copiar, fíjense que acá me da la opción de copiar el enlace, ya lo copio el enlace, y bueno, ya tengo ese enlace listo para publicarlo en mi curso, entonces, la, una de las, la primera forma sería, añadir una actividad, un recurso, el, el recurso que voy a hacer de tipo URL, agrego esta opción acá porque lo que obtuvo ahí fue una url realmente y pego esa url acá le pongo un nombre y acá eh, puedo ponerle un acá puedo ponerle una descripción no hay ningún problema y en apariencia puedo indicarle eh, que esto me, me haga en una ventana emergente para que no le saque a los alumnos en mi curso. Esa sería una de las estrategias. La otra de las estrategias, voy a abrir acá un blog de notas, un ratito para guardar esa información que tengo en, en acá. Entonces, copio esto acá, copio esto acá. Y este sería... Eh, utilizar una etiqueta que es la que yo hice acá en el curso, entonces yo puedo utilizar una etiqueta que es por la que ustedes suelen usar, acá voy a copiar el contenido solamente este contenido lo voy a copiar en otro lugar y lo que voy a hacer ahora es me voy hasta mi curso de prueba eh, donde tengo el, el rol de profesor y voy a añadir un recurso de tipo etiqueta. Etiqueta. Añado una etiqueta acá. Y lo que voy a hacer a continuación es, voy a pegar ese texto que todos ustedes ya conocen. Entonces, copio este texto que está acá. Pego este texto que está acá. Y a continuación, lo que necesito es este enlace. Copio este enlace. No, es este que está acá y lo pongo ahí entonces uno pone ya acá, puedo inclusive eh, insertar un, un hipervínculo ahí, uno pone este, la regla de juego videoconferencia el día viernes 25 de septiembre a las 10 am pone la regla de juego acá este y nada, eso ya se queda visible dentro del curso. Una vez que tenga lista esta etiqueta, simplemente le da a guardar cambios y regresar al curso. Y eso ya está disponible. El alumno lo único que tiene que hacer es hacer clic sobre este enlace. Es lo que ustedes estuvieron haciendo y ya le abre para ingresar a la reunión. La otra forma sería hacer clic sobre, esta, sobre este enlace a la reunión y lo mismo, va a ingresar a la reunión. Y bueno, esa sería la forma de plantear la actividad A10. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, si no la hay, entonces este, les comento que ahora voy a dejar de grabar y esto lo voy a subir dentro de nuestro curso. Muchísimas gracias por participar. Y ante cualquier consulta estaré atento dentro del foro. Nos vemos en el siguiente video.